Pueblo de Tepeitic, municipio de Mixquiahuala de Juárez. Artesanías, gastronomía, presentaciones artísticas, encuentros deportivos y mucho más. Sábado 17 y domingo 18 de septiembre. Te esperamos con tu familia. De Tepeití a Mixquiahuala, los artesanos presentes, le damos gracias a Dios por la pasión que nos mueve. Mixquiahuala de Juárez, pueblo con sabor.